Estamos aquí en Cerámica La Barranca, en, en Azután, la provincia de Toledo, y aquí nos dedicamos a la fabricación de, de ladrillo artesano, como antiguamente se realizaba en los tejares árabes, o sea que esto es un tejal tradicional. Dedicado a, a fabricar ladrillo y baldosa totalmente artesanal. El proceso de fabricación del, del ladrillo empieza sacando la tierra de la barranca, que normalmente es una tierra que se encuentra en las vegas de los ríos, porque no está limpia de, de piedras y de impurezas y es lo que mejor, la mejor tierra que hay para hacer este, este material. Luego ya después. Eh, se procede a hacer como unos bancales y, y calamos la tierra con agua. Ay, ay, ay, y después eh, masamos. Y una vez que está masado ya eh, va, di va directo a los moldes, donde ahí eh, cada molde tiene su medida y, y se rellena, se pasa una tabla. ...y luego ya se coloca en la estantería y procedemos a, al secado... ...se seca en, en un par de semanas o en una semana... ...depende de la calor que haga y del grosor que tenga la pieza... ...y luego ya después, una vez que se ha secado, eh, lo introducimos en el horno... ...en el horno, eh, luego cuando, cuando se enciende... Eh, ...se tira el, el horno encendido 17 horas... ...sin parar de echar leña... ...y eh, después de un periodo de dos días de enfriamiento... ...pues ya procedemos a sacarle. Aquí se fabrican los, los ladrillos y las baldosas tal cual lo hacían... ...hace diez siglos los árabes en España... ...con la misma, eh, la misma tradición del horno... ...y prácticamente ya quedamos muy poquitos... ...no solo en Castilla-La Mancha, sino ya en toda España. Esto es una, una tradición que a mí me viene de familia... ...puesto que mi padre se dedicaba a ello... ...y yo pues he intentado de seguir para, para mantenerlo y espero que... ...espero que mis hijos algún día puedan seguir trabajando también el, el barro".